Adrenalina activa. Vapor igual a poder. Max pone a prueba el Wind Gunner. Ahí está Elementor de agua. Elementor ataca a Max. Él se transforma en Elementor de fuego y lanza una bola de fuego. Max necesita todo el poder de la adrenalina. Adrenalina activa. Max dispara y vaporiza Elementor. Por ahora, veintiuno Wind Gunner con Max y Elementor agua y fuego son de mate. Quédate ahí. Está por comenzar. Daniel bárbaro. Es miedoso y como bárbaro apesta, pero cocina un omelet delicioso. Asómate un nuevo mundo. A continuación. SLEDEX El capitán Jack Sparrow ha perdido el rumbo y para encontrarlo fuego! debe recuperar su legendario barco. Pero en lo posible, sin su tripulación. Es mejor que comience a creer historias de fantasmas. El mar será testigo de una gran aventura. El final del mapa es aquí. ¡Piratas del Caribe! ¡Se acaba tu mundo! ¡La maldición del Perla Negra! Mañana a las 6 de la tarde en Argentina. El mundo del cine y la TV han descubierto. No hay barreras que detengan a... Los informadores. Super Robot, ok. Cybermonos, ok. Megazord, ok. Solo faltamos tú y yo, Jacqueline. ¿Sigues con la idea de construir el arca de Angelo? Desde que vi el éxito del arca, sueño con armar un arca para juntar a todos los robots del mundo. Soy yo, Dios. Voy a enviar un diluvio. Deberás construir un arca. Llevar a tu familia. Lo harán con una pareja de cada animal que exista. Se mantienen unidos, el mundo volverá a renacer. Si no, será su fin. Ríndete y asume tu fracaso. Incluso hasta podría concederte a la gordita. Límpiate la boca antes de hablar de Kaidel! Y estamos en comunicación telefónica con Kaidel! La protagonista de El Arca. Cuéntanos, Kyrel, ¿cómo fue trabajar en El Arca? Fue una experiencia maravillosa junto a un elenco sensacional. ¿Y son ciertos los rumores sobre un romance entre tú y el León Ciro? <risa> Tendrán que ver la película para saberlo. Kyrel, ¿cómo estás? Jacqueline te saluda. Quería decirte que la película es una obra maestra. Será porque nos hicieron trabajar como animales. <risa> <risa> Gracias por tu sentido del humor, Kaiden. Soy y Montoya. Y yo soy Ángelo Delgado. Los informadores los estamos observando. ¡Hasta, Hasta la próxima, próxima, amigos! De la serie Power Rangers SPD descubre la Gun y Defender Gun. La Gun con luz roja y sonido. Defender Gun con luz de láser, sonido y luces en la parte superior. Con Láser Gun y Defender Gun, siente toda la fuerza de los Power Rangers Super Patrulla Delta. Crazy Camel. Con Crazy Camel, prepárate, vamos todos a jugar. Con Crazy Camel, ganar camello y no te dejes ganar. Con Crazy Camel, divertiste, el jinete volará. Con Crazy Camel. Es de Detroit. Salieron los naipes de Power Rangers Mystic Force. Comprá solo los originales Powerful. Presentación en Starter y Booster. Seguid jugando con los Power Rangers Mystic Force. Divertite con Crossfire, disparando tus fichas a toda velocidad y sé el ganador. Crossfire, acción total. flipper electrónico con luz y sonido. Suma muchos puntos. Jugá con el Crossfire y flipper Electrónico de los Power Rangers Mystic Force. Son de Detroit. Llegaron las nuevas Trading Cards de Harry Potter y la Orden de Fénix Viví el fantástico mundo de Harry Potter en esta mágica colección de Trading Cards Dales frío, dales calor, llevalas a la oscuridad Y con tu magia una imagen oculta encontrarás Coleccionalas en este increíble libro fotomágico Harry Potter y la Orden de Fénix Trading Cards Ya están en todos los kioscos. Lo nuevo de Matchbox es Pop, Pop, Pop Pop Playsets Mucha diversión y aventuras con el Castillo Encantado La Patrulla Costera y las aventuras en la selva. Nuevos Pop-Up Play Sets. Vive una aventura donde quiera que vayas. Los nuevos Matchbox vienen con un carro. Cada set se vende por separado. Matchbox, listo para la acción. ¡Vamos, tigres! somos! ¡Saca el tigre que llevas dentro con su carita! Tienen mi fórmula secreta que te llena de energía para ganar. riquísima ¡Sacá el tigre que hay en vos! ¡Demostrado! ¡Hot Wheels! ¡Gáname si puedes! ¡Un pulpo gigante se está apoderando del muelle! Octopark es un pulpo hambriento con peligrosos tentáculos. No, ¡Ríndete! ¡Y afilamos con mucho! ¡Es lo más rico que pescado! Golpea su cabeza y canadá! ¡Eso me dolió! dice ocho frases diferentes. Este papel. ¿Para qué servirá este botón? ¿Quieres saber un secreto? ¡Shh! ¡Queda entre nosotros! ¡Sigan las flechas! Anita y a Víctor les encanta cantar. ¡Hey! ¿Quiénes son Anita y Víctor? ¿Qué hacen ellos? ¡Es un secreto! ¡No se lo digas a nadie! El show secreto. Estreno este lunes a las 7 de la tarde en Argentina. ¿Qué? ¿Qué? Continúa viendo... Este fin de semana, las visitas llegan sin avisar. Será una sorpresa atrás de la otra. ¡Sábado inesperado! A continuación en Jetix. ¡Hola, Kong! ¡Oh, qué bonita! ¿Es tu novia? Oye, ¿qué estás diciendo? ¡Oh, ya veo! ¿Es un romance secreto? ¡Claro que no! Se llama Sophie y es la clave del hiperpoderoso Comando Delta Megazord de los Power Rangers SPD. ¡Además de bonita, trabaja con los Rangers! ¡Te felicito, Tom. No es lo que tú piensas. Mira lo que averigüé. El Comando Delta Megazord es un edificio transformado en Megazord. Su velocidad le permite dar la vuelta al mundo en 15 minutos. Es del tipo de robot de combate y su creadora es la Doctora Catman. Wow. ¡Eso sí que es el terror de los villanos! La doctora Kat Manns, creadora del Comando Delta Megazord, es el super cerebro tras el equipamiento tecnológico de los Rangers. ¿Sabías que tiene 147 años? ¡Parece más joven, aunque no es tan bonita como tu novia! ¡No es mi novia! ¡Tranquilo, co. Un dato más. El programa del Comando Delta Megazord nunca se habría completado sin la ayuda de Sophie. ¡Mira esto! Y es que Sophie es un decodificador hiperinteligente serie 1. ¡Un cyborg! ¡Oye! ¡Qué horrible forma de llamar a tu novia! Bug. Creo que alguien va a olvidarse de comprarte baterías. ¡Ay! ¡Yo y mi mocosa. <risa> un momento. Pánico en estadio de baloncesto. jóvenes deportistas contraen apestosos hongos en sus pies. El olor puede sentirse a kilómetros de distancia. ¡Asco! ¿Ah? Un especialista analiza el caso. El pie de atleta es una infección muy común Acusan a la estrella de baloncesto Kid Van Goghler de ser el culpable del mal ¿Por qué? ¿Por qué haría algo como eso? Para más información, no dejen de ver Grotescología Esta fue otra entrega de Naughty Jetty Buenas noticias, está por comenzar los padrinos mágicos Si quieres que se cumplan tus deseos, no cuentes con ellos Corre y avísale a tus amigos A continuación ¿sí Estás viendo Los Padrinos Mágicos, luego Grotescología y más tarde, Sábado Consejo. No parpadees ni un segundo. Las cartas de tus héroes favoritos han sido lanzadas. Participa del concurso Action Cards y podrás ganar tu Action Kit Portátil y un kit de figuras de Action Man. Mira Monster Warriors, Power Rangers Fuerza Mística, Grotescología, Monster Energy, el Show Secreto y Cinescopio. ...y detecta diariamente las habilidades de tus héroes. Luego, conéctate a JetixTV.com... ...y agrégalas a la Action Card... ...que corresponde para sumar puntos. Ten presente que los códigos fuerza suman doble puntaje. Podrás completar un set de cartas... ...de los máximos héroes de Jetix. Además, aumenta tus chances de ganar... ...contestando las preguntas o la serie. Concurso Action Card. ¡Ponte en acción! Este concurso es presentado por Action Man de Hasbro. Crazy Camel. Con Crazy Camel, prepárate, vamos todos a jugar... Con Crazy Camel, carnal camello y no te dejes ganar. Con Crazy Camel, divertiste y el volará. Con Crazy Camel, es de Ditón. Salieron los naipes de Power Rangers Mystic Force. Comprá solo los originales Powerful. Presentación en Starter y Booster. ¡Hey! ¡Construye el helicóptero! y ¡Instala al rescate! ¡Baja la camilla y haz el rescate! ¡Es el nuevo set de emergencias de LEGO City! El castillo del rey está siendo atacado Dispara la poderosa catapulta Tú estás al mando de esta legendaria batalla Con los nuevos sets de Lego Castle Lego Exo Force presenta una nueva generación de máquinas de batalla Con nuevas y asombrosas armas Solo tú puedes enfrentar los malvados robots Y salvar la humanidad Nuevo Lego Exo Force. Sombrerito voladores Disney Juego de habilidad y destreza Jugar con sombreritos <risa> Sombreritos voladores Disney, Mickey Mouse, Willy the Pooh y princesas son de the Toys. De la serie Power Rangers SPD descubre Laser Gun y Defender Gun. Laser Gun con luz roja y sonido. Defender Gun con luz de láser, sonido y luces en la parte superior. Con Laser Gun y Defender Gun siente toda la fuerza de los Power Rangers Super Patrulla Delta. Max Steel Adrenalink activar. Valor igual a poder Max Steel Tornado Boots con ruedas motorizadas y Toda la velocidad para combatir a Elementor Max escapa pero Elementor ataca de nuevo Max necesita todo el poder de la adrenalina Adrenalink activar Para atrapar a Elementor y derribar. Por ahora, Max Steel Tornado Boots y Razor Attack Elementor son de matar. Hot Wheels, ganame si puedes Los Hot Wheels Modifiers se transforman en robots Mr. Big, checa esto. Astuto, muéstrame lo que tienes. La batalla comenzó. Un chorro de agua es suficiente para acabar contigo. ¡Lo hiciste! ¿Astuto? ¿De dónde? Son los vehículos Hot Wheels Modifiers. Hot Wheels, gáname. Si puedes. No pidas deseos. ¡Yo soy ese fósil! ¿Sabes cómo es esto? ¡No te vas a arrepentir! ¿Otro tip? Sé tú mismo y mira este sábado Consejo. Hoy, de 11 de la mañana a 1 de la tarde en Argentina. Continúa viendo los padrinos mágicos. Tapa de la nariz, empieza Grotescología. Y más tarde, sábado Consejo, diversión a la máxima potencia. ¡Sí!